Bien, estamos de vuelta. Eh, esto, está, esto, está, esto está feo. Esto, esto está feo. Porque en el Partido de la Liberación Dominicana no se vislumbra en el horizonte inmediato un, un puente que sirva de encuentro para zanjear las diferencias entre el sector de Danilo Medina y el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández. Y la cuenta regresiva. Para elegir el candidato presidencial se ha iniciado. El PLD tiene hasta junio para eh, elegir sus candidatos. Recuerden que el Partido de la Liberación Dominicana, los aspirantes tienen que ser refrendados y o seleccionados por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, es muy notoria la, los choques que hay entre el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández y el presidente Anelo Medina. Es más, en el día de hoy, el Bauta, Bauta Rojas Gómez, que es un hombre muy prudente, pues advirtió de que ellos iban a tomar el Congreso en caso de que se lleve un proyecto de ley de esta índole. En el día de ayer, el candidato presidencial eh, del P.R.E., eh, José Francisco Peña Guava eh, dijo de que el, hay 12 diputados del Partido Revolucionario Moderno que están comprometidos con el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina en el día de ayer el PLD se movilizó y tanto el sector de Leonel Fernández rechazando una reforma a la constitución como tanto el sector que encabeza el, el licenciado de Medina, pues se tiraron al ruedo político y activaron el proselitismo para defender sus causas. ¿Qué es lo que yo veo? Que podíamos, podríamos enfrentar la mayor crisis en la era post -democrática después de, de la salida del doctor Joaquín Balaguer del escenario político. Una, incluso una crisis mayor a lo que antes hemos visto porque hay que decir que la República Dominicana goza de cierta estabilidad macroeconómica los indicadores del Banco Central así lo indican y una muestra de eso es los elogios que recibió el presidente Daniel Medina eh, por la buena obra de gobierno que está haciendo y, y los elogios los recibió ...del parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si no se ponen de acuerdo dentro del partido de la liberación dominicana... ...el expresidente Leonel Fernández ha dicho de manera reiterativa... ...de que él se estaría lanzando sin marcha atrás en este proyecto... ...en busca de la nominación presidencial. Hay gente que dice que el sector oficialista fruto de la desconfianza que hay entre ambos sectores, está decidido a impulsar una nueva reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda ser habilitado. Incluso Amarante Vare lo dijo, de que lo que motorizaba una posible reforma electoral es el hecho de que el expresidente Manuel Fernández continúe luego de haber sido presidente en tres ocasiones, continúe por un cuarto mandato. El presidente Fernández no tiene ningún impedimento constitucional que le prohíba eh, aspirar nueva vez a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasa? Los más cercanos allegados al doctor Leonel Fernández han establecido que de modificarse la Constitución, el doctor Leonel Fernández se estaría yendo del Partido de la Liberación Dominicana a liderar una coalición de partidos. Mucha gente dentro del PLD dice que no, que el presidente Fernández no va para ninguna parte, que eso es simplemente parte de la lucha interna y que los PLDistas de alguna manera u otra se pondrán de acuerdo. Ahora habrá que ver qué los une en esta ocasión más allá del simple hecho de mantener el poder por mantenerlo, porque hay que admitir que el presidente Danilo Medina controla los principales cuadros de... los principales cuadros de... han sido pues los principales cuadros del Partido de la Liberación Dominicana, así que Habrá que ver eh, qué va a pasar en los próximos días dentro del partido de la Liberación Dominicana debido a sus contradicciones internas. Esto eh, vemos cómo diariamente hay enfrentamientos entre lionelistas y danilistas y pues si sí el sector que encabeza el doctor Danilo Medina estará dispuesto el presidente Danilo dijo en su discurso de rendición de cuentas que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario con tal de que con tal de que sacrificarse una vez más por su país esta lucha que encarna el partido de la liberación dominicana la encarnó en su momento el PRD y hoy estamos viendo qué le pasó al Partido Revolucionario Dominicano. Pero no solo eso, sino que esta lucha le va a afectar al peledeísmo en las candidaturas municipales, congresionales y de distritos municipales, porque las diferencias entre ambos grupos imposibilitarán de que se puedan poner de acuerdo en candidaturas menores. Por ejemplo... ¿Qué usted cree que va a pasar? Explíqueme usted. En San Juan de la Maguana, cuando se enfrenten dos colosos como Yomaira Medina y Félix Bautista por la búsqueda de la senaduría de esa provincia, va a ser un match fuerte. ¿Qué va a pasar en Puerto Plata, en la capital, en, en, en todas las provincias del país? Hay un match que está casado entre danilistas y Lionelistas. En el único lugar en donde va a pasar de una manera suave Julio César Valentín, que podría estar repitiendo como candidato a senador, ya que aparentemente nadie dentro del PLD se va a inscribir. Y Abel Martínez va a repetir nuevamente, sin mayores contratiempos, como alcalde de la provincia de Santiago. Así que vamos a ver qué pasa. Este un, Una posible división dentro del PLD atentaría directamente contra la estabilidad económica y política del país porque recuerden que el PLD es el partido del gobierno. Si el presidente Edino Medina se enfrasca en una lucha, podría afectar su gobierno de manera significativa. Vamos a ver y esperemos que la sensatez reine en la cabeza de ambos líderes del PND y que se puedan poner de acuerdo. Así que con esto los dejo, me voy a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre la doméstica que asesinó a Cristina García, hermana del ex banquero Álvarez Renta. Así que no se vaya y en breve regresamos.